Un buen día, ahora vamos a ver cómo calcular geometrías en ArcGIS. Por ejemplo, en ArcMap tengo una capa de polígono, línea y puntos. Para el polígono, si abro la tabla de atributos, requiero calcular sus geometrías. Voy en Table Options, Add Field y voy a escribir área en hectáreas y selecciono el tipo doble aceptar voy a crear otro campo add fields para perímetro también tipo doble ahora es muy sencillo hago clic derecho sobre la cabecera del campo área y selecciono calculate in geometry le pongo que sí es muy importante asegurarse que tenga un sistema de referencia. En caso que no lo tenga, pueden chequear en el blog cómo asignar un sistema. Selecciono la propiedad área. Y voy a seleccionar en hectáreas. En las unidades. Le damos a aceptar. Sí. Y me ha calculado el área en hectáreas para cada uno de estos polígonos. Ahora voy a seleccionar el campo perímetro, clic derecho, calculé geometry, le pongo que sí y voy a cambiar la propiedad a perímetro, le dejo en metros y le damos a aceptar. Decimos que sí y en este caso me ha calculado el perímetro solamente para el, la entidad que estoy seleccionando. Si borro la selección, repito el mismo proceso. Y me va a calcular el perímetro para ambas entidades. Le damos a aceptar. Correcto. El mismo procedimiento lo voy a hacer con líneas. Clic derecho. Abrir atributo de tabla. Creo un nuevo campo. Add field. Longitud. Tipo doble. Le damos a aceptar. Y voy a seleccionar. Clic derecho en el campo. Calculate in Geometry. Vamos a decirle que sí. Longitud. Está bien. En metros. Ok. Y tengo la long longitud calculada en metros. Ahora para los puntos. Voy a calcular las coordenadas X y Y. Creo un nuevo campo. Add Fields. Voy a seleccionar X. Tipo doble. Ok un nuevo campo, add fill, y, tipo doble, ok, repito el mismo proceso sobre la cabecera, clic derecho, calculate geometry, y voy a seleccionar la coordenada x, selecciono en metros, aceptar, me ha calculado la coordenada x, repito el mismo proceso para la coordenada y, cambio acá por coordenada Y le damos a aceptar ahora si deseo hacer el cálculo de estos puntos en coordenadas geográficas voy a agregar otros campos al field voy a poner lat tipo texto acá coloco tipo texto podemos dejarle en unos 20 la longitud y voy a agregar otro campo al field Igualmente tipo texto 20, aceptar. Ya tengo dos campos para latitud y longitud. De la misma forma hago clic derecho, calculé geometry. Sí. Para la latitud seleccionaría la coordenada Y. Y acá en unidades ya me aparecen los diversos formatos de coordenadas geográficas. Voy a seleccionar el grados, minutos y segundos. Aceptamos. Sí. Tengo en grados, minutos y segundos. Y repito el mismo proceso para la longitud. Aceptamos. Y aquí tengo las coordenadas geográficas y también planas. Si deseo calcular las coordenadas planas automáticamente, puedo ir al Arc Toolbox, Data Management Tools, Features, Add XY Coordinates, selecciono la capa de puntos, le damos Aceptar, y lo hace automáticamente. Vamos, Point X, Point Y, tenemos sus coordenadas. Adicionalmente, si abro la tabla de atributos, también puedo hacer un cálculo de su geometría a través de scripts. Voy a hacer un ejemplo, agrego un nuevo campo Add field y le voy a dar área, en metros cuadrados, tipo doble, aceptar, igualmente hago clic derecho sobre el campo a calcular y voy a usar el field calculator. Sí. y nos vamos donde dice About Calculating Fields ahora vamos a buscar donde me da un script para área por ejemplo aquí encontré el script para calcular el área me dice tipo Python y uso la siguiente expresión shape.area entre signos de admiración copio y selecciono pegar Selecciono Python y le damos aceptar. Me ha calculado el área en metros cuadrados. Ahora, si repito el proceso. Ahora, suponiendo que quiero calcular el área en otra unidad, voy a bajar un poco y encuentro los scripts para calcular el área en acres, por ejemplo. O puedo seleccionar cualquiera de estas unidades. Copio. Pego. Selecciono Python. Y acá me va a calcular el área en acres. Puedo cambiar aquí por la unidad que requiera. Ok. Me ha calculado el área en acres. Bueno, esto ha sido todo. Espero que sea de su utilidad. Si les gustó, no se olviden seguirme en todos los medios sociales. Gracias.